de un mes y que va a ser mejor que el otro, y va a ser mejor eso, porque tú vas a poner más empeño en que va siendo mejor, tú no te vas a dejar ahí a ¿ah? enredar por lo negativo, no, vamos a salir adelante. Y este librito de los cinco minutos nos ayuda, porque a ver todos esos ruidos que se hacen, salen todos esos ruidos de papeles, van saliendo en todo, y uno dice, ¿qué salió? ¿por qué ruido? Y era el papel que estaba por ahí diciendo, bueno, y esos papeles son los que están en el mundo de repente haciéndome distraerme, y uno dice, no, si es tan insignificante, ¿cómo te va a distraer? Exacto, cualquier cosita de repente nos distrae, así que pidamos al Señor que nos ayude a no desconcentrarnos cuando estamos en Él, que no haya nada, ni chiquitito, ni grande, que nos vaya quitando la paz. Y mira, hoy día nos dice nuestro querido padre Víctor Manuel, nuestra peor debilidad es no poder aceptar nuestra pequeñez. El corazón se revela porque su debilidad lo lleva a pretender ser el centro del todo. Pidámosle al Espíritu Santo que destruya ese terrible engaño, que nos ayude a abrir los ojos para descubrir la grandeza del universo para romper esa cárcel, enfermiza del propio yo, para reconocer que nosotros giramos alrededor de Dios porque Él es el verdadero centro, entonces nos liberaremos de nuestros sufrimientos inútiles. Esos sufrimientos que tenemos, dice, nuestra peor debilidad es no poder aceptar nuestra pequeñez, no poder aceptar que yo no soy perfecta. No poder aceptar que yo me equivoco. No poder aceptar que yo tengo debilidades. No las acepto. Y como no las acepto, las hago parte de mi vida. Y como son parte de mi vida, no las cambio. No, pues. Pasan a ser el centro de mi vida. Y el Señor aquí nos dice, Padre, tenemos que mirar, que girar alrededor de Dios, no alrededor de las cosas. ¿Eh? y reconocer, reconocer que soy pequeño, que no soy nada. Ojalá cada día seamos menos, como decía San Pablo, que yo me baje, baje, baje, desaparezca, para que pueda surgir el Señor, si no está en la pelea. Sí, Señor, yo quiero que tú surjas, yo quiero que tú vivas, yo quiero que tú estés, pero yo tengo que hacer esto, yo, yo, yo, yo. Y el Señor, como es respetuoso, se aleja y empieza a mirar tu vida, empieza a mirar tu vida cuando tú le has dicho sí al Señor y te has mantenido firme con Él y has dejado de que tú no mandes que mande Él y vas a ver que era una vida diferente a esta vida que de repente a lo mejor dices ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa el otro? bueno, ¿por qué nos vamos alejando sin querer de, de, de Dios de su espiritualidad, de su forma de vivir que es diferente a la forma de vivir del mundo? pero ayer conversaba con una hija que está con unos problemas y con unas cositas de atrás, de atrás que tiene y yo le decía, hija, tienes que partir lo pasado pasado, olvídalo mirar para adelante es que no, no, no, pero entrégaselo al Señor, si ya no puedes hacer nada, ¿qué sacas? te violentas sí, pero es que yo, bueno, yo no puedo, yo estoy todavía tan cerca del Señor como tú así que mamá, no, no, no, no puedo, ya, ya ya, listo, hija reza más por mí nomás, para que yo pueda un poquito más vencerme ¿Te fijas? Entonces, ahí estamos. Tenemos que tener esa lucha de no yo, yo, yo. ¿no? Y esta palabra de Dios es la que me ayuda a que yo realmente pueda dejarme guiar por el Señor. Para que el Espíritu Santo me ilumine en este caminar que yo tengo. Y mira lo que nos dice hoy día en Romanos 8, 6. Ahora bien. Guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del espíritu conducen a la vida y a la paz. Palabra de Dios. Estábamos diciéndolo recién. Estábamos diciéndolo recién. Guiarse por los propios apetitos, por mi querer, por mi yo, por lo que yo deseo. Son cosas buenas, claro. Pero ¿están seguros que son en el camino del Señor? ¿Son indispensables para la vida del Señor o son nuestros orgullo, nuestras soberbias que queremos? Ahí nos lleva a la muerte y ahí empiezan las cosas que empiezan a estar en tranquila que no. Mientras tanto, que dice, guiarse por el Espíritu conduce a la vida y a la paz, hermano, hermano querido, a la vida y a la paz. Y te vas a dar cuenta que cuando tú estás conforme a la voluntad del Señor, aunque hay enfermedad, problemas, todo lo que estamos viviendo, tú vives en paz. Así que digámosle, Señor, confío en ti, ayúdame a vivir en tu paz, en tu amor y en tu fidelidad. Uh. Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca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 Señor. Señor. Lo quiero con...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 Hiciere lo que Él me pide Sobre roca alzaré mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor lo que él me pide sobre calzare calzaré mi casa y podré llamarle Señor mi ser